y coincidiendo con el Día Nacional de las Lenguas de Signos Espa Españolas, Podemos Andalucía ha solicitado formalmente a la mesa, mediante un escrito que hemos registrado, la incorporación de intérpretes de lengua de signos durante las sesiones parlamentarias, para garantizar que las personas sordas tienen acceso a todo lo que sucede en el interior del Parlamento. En Andalucía, como saben, contamos con experiencias pioneras, como pues, un canal de la RTVE, ¿no? que está emitiendo continuamente, a pesar de las condiciones laborales pésimas en las que están sus, sus trabajadores y sus trabajadoras. Pero nos parece que esa es una buena iniciativa, pero que tenemos que seguir profundizando. Si queremos que las, la integración de las personas sordas, queremos su participación activa en política, no hay más remedio que optar por abrir lo que sucede en esta Cámara a las personas sordas. Tenemos en nuestras manos romper barreras y nos parece que es algo que podría ser muy emblemático y que podría suponer un paso adelante para, para su integración, como le decía. Y de ahí nuestra petición a la mesa del Parlamento a modo de, de escrito.